Uno, vale, ahora sí que sí, ahora estoy transmitiendo por Facebook y estoy transmitiendo, estoy transmitiendo por Instagram. Hola a todos, gracias a la gente de Instagram por la paciencia hasta que he conseguido eh, conectarme aquí en Facebook. Vale, hoy como prometí vamos a hablar sobre el vínculo que tenemos con nuestros animales. Eh, lo que os voy a contar sobre el vínculo que tenemos con nuestros animales está basado en lo que he aprendido con la medicina oriental, para anima, enfocada a los animales, con la kinesiología, con la terapia de polaridad energética y otras terapias energéticas que suelo, con las que, que he estudiado y que suelo aplicar, y sobre todo, sobre todo, lo que he aprendido hablando con ellos durante pues, todos estos años que llevo ya en, en la comunicación con animales, sobre todo, pero ¿por qué os digo esto? Pues para que veáis un poco toda la manera de enfocar, para mí es importante, cada una de estas disciplinas que os he contado me han ayudado a ir, a ir entendiendo algunas cosas de las que los animales me iban enseñando eh, cada vez que iba hablando con ellos, me iban explicando sobre su relación con los humanos con los que conviven y la relación que tenemos todos, de hecho, entre nosotros. Entonces, eh, los objetivos de esta charla, o sea, ¿qué me gustaría a mí que quede claro en esta charla? Pues un poco eso, cómo se forma, cómo se crea el vínculo entre humanos y animales, eh, cuál es la manera, hay muchas maneras de entenderlo y de verlo, ¿no? Pero, ¿cuál es la manera que a mí me ha ayudado más a entender? las relaciones entre especies y también un poco eh, y también un poco cómo eh, cómo esta relación, este vínculo afecta o eh, tiene, cómo como interviene o cómo se manifiesta, perdón, esta sería la palabra, cómo se manifiesta en las relaciones que tenemos con nuestros animales. ¿Vale? Y de ahí me va a llevar a contestar algunas de las preguntas que me habéis ido mandando desde ayer por Instagram, sobre todo. ¿Vale? Entonces, el vínculo que tenemos con nuestros animales a menudo, también es que quiero aprovechar para un poco de hablar y aclarar algunos malentendidos que hay por ahí circulando como si fueran verdades manifiestas eh, por las redes de unos tiempos hasta, hasta ahora, que no nos dejan no solo no entender bien la relación que tenemos con nuestros animales, sino también ayudarles, ¿vale? Por ejemplo, esta idea que, que se lee mucho por ahí y que yo no comparto y luego os voy a explicar por qué no comparto y lo, en qué consiste el vínculo y por qué esto no es así, pero la idea de que nuestros animales chupan nuestras energías negativas para transmutarlas o para hacerse cargo de ellas, y así se enferman ellos por nosotros, y, y además pretender que esto lo hacen por amor incondicional. Vale, mucho cuidado con el temita del, del amor incondicional, que yo creo que estamos a años luz de entender realmente, y en, en general, obviamente estoy generalizando, pero yo creo que en general nos falta mucho, a mí me falta, ¿vale?, para comprender y sostener desde luego, eh, el amor incondicional. Entonces, imaginemos, bueno, vamos a ir por partes. El vínculo, eh, el vínculo, ¿cómo se crea? ¿En qué consiste? Bien, el vínculo que tenemos a nuestro, con nuestros animales se puede entender, ya os digo, a muchos niveles, pero de base es un intercambio energético que se da entre todos los seres vivos solo por estar cerca unos de otros. Así, cuando vas a un, a un, te, venís a un curso y nos sentamos, un curso presencial, y nos sentamos todos en el círculo, allí estamos todos conectados entre nosotros, porque todo está conectado de hecho. Pero los que estamos más cerca, pues obviamente son conexiones más cercanas, ¿no? Entonces, en ese momento, la energía, que es súper inteligente, tan inteligente como todos nosotros juntos, todos juntos, va a buscar, como siempre busca, una manera de expresarse. La energía todo el rato busca expresarse. ¿Y a través de cómo de qué y cómo lo hace? Pues a través de individuos como nosotros, da igual si seamos humanos, animales, hasta plantas, vale eh, incluso minerales, va a buscar la, quienes la expresen, quienes la, la dejen manifestarse, expresarse. Entonces, llegamos, nos reunimos todos juntos y resulta que ese día yo estoy un poco triste, ponte pero claro, tengo que dar un curso, entonces no me puedo permitir estar ahí cabez baja. Entonces yo aparto, o como he hecho para afuera, un poco para abajo, esa, esa tristeza y empiezo a hablar, empiezo a dar el curso. Esa energía, esa tristeza, que es energía, va a buscar por dónde expresarse. Y va a buscar entre todos los presentes aquel que vive con, es, con la tristeza y que esté más... Eh, como más eh, receptivo que yo a expresarla, ¿vale? Más blandito o con más... Mmm, que le importe menos expresarla. Entonces, esa persona, mi tristeza o esa energía que venía de mí, va a vibrar con esa energía y de repente se va a sentir aún más triste y con más ganas aún de expresar su tristeza, ¿vale? Entonces, esa persona va a estar triste por ella, por mí y por todos los compañeros que nos estén permitiendo... En ese momento expresar su tristeza. Esto funciona así siempre. Esa persona no lo va a hacer por amor incondicional a mí. Es que la energía les busca. Nosotros somos puntos de conciencia, somos seres que expresan energías. Y lo único que podemos hacer es elegir qué tipo de energías, qué vibraciones de energías queremos expresar en cada momento. Eso es lo que, es lo que viene a ser nuestra libertad, el libre albedrío. El libre albedrío sería elige qué tipo de, de, de energías quieres expresar en cada momento. A ver, ahí me he metido ahí. Pero bueno, me entendéis, creo, ¿verdad? A ver que vaya viendo comentarios. Vale. Muy bien. Pues esto pasa. Siempre, o sea, por la mañana te levantas, te metes en el metro y eso está pasando, en la oficina está pasando, andando por la calle está pasando, pero obviamente todo va cambiando en tiempo real, porque tú te vas moviendo, pero todo el rato es, va cambiante en tiempo real. Pero esas conexiones, la energía también puede trascender el espacio, incluso el tiempo a veces, pero sobre todo el espacio es algo que podemos entender con y de hecho quienes hacemos telepatía lo sabemos, yo puedo hablar con un animalito por telepatía, ya lo tenga aquí, o esté en la India, como a veces me han llamado, en la India, en Japón, da igual, ¿no? Eh, y solo necesito su foto, y la foto la utilizo para saber con quién hablo, pero, pero ya está, yo conecto a través de ese tiempo. Entonces, con hay gente y hay personas, ya sean animales, humanos, entiendemos personas por todos, con los que tienes un vínculo más duradero. Son aquellos que forman parte más cercana de tu vida. Amigos, familia sobre todo, amigos. Y nuestros animales, a nivel energético, forman parte de nuestra familia. De hecho, a nivel energético, el vínculo que tenemos con nuestros animales se parece mucho al vínculo que tenemos con nuestros hijos. Entonces... Eh, hay cosas que podemos observar de este vínculo y de esto que os cuento sobre la energía, ¿no? eh, Un día, siempre pongo el mismo ejemplo, pero para los que no los habéis oído yo creo que es de lo más fácil de, de, de entender. Un día que te levantas y que, un día en el que te levantas y estás nervioso porque tienes que llegar a la oficina a cierta hora porque tienes una presentación Tienes que ir impoluto, tienes que ir estupendo, pero antes tienes que dar desayunar al niño, peinarlo, lavarlo, vestirlos y dejarlos en el colegio a la hora, ¿vale? Entonces, tú estás como nervioso porque tiene que ser un día en el que nada se salga de madre para poder llegar justo en el momento y, y estupendo y además con todo preparado a la oficina. Tú estás nervioso, pero no te puedes permitir expresar ese nervio, ¿no? Y justo ese día resulta que es cuando el perro está más nervioso y los niños se suben por las paredes. Y tú pensando, me cago en 10, ¿por qué? <risa> porque justo hoy, que necesito que todo vaya como la seda, está todo el mundo tan nervioso. Bueno, pues es muy probable que la razón sea porque tú, no, porque la que está nerviosa, o más nerviosa eres tú, no te estás permitiendo expresarlo, la energía busca por dónde y lo, de los más permeables a la energía son los más transparentes, los que están más conectados con su corazón, o sea, más en presente. Y esos suelen ser nuestros hijos, cuando son pequeñitos sobre todo, y nuestros animales. O sea, ellos están nerviosos porque tú estás nervioso. Esa energía se tiene que expresar y se va a buscar expresar por ellos. Lo que nos, nos lleva a un montón de preguntas, pero que voy a, voy a ir contestando luego. Vale, pero espero vais entendiendo un poco... Cómo se nos relacionamos, ¿no? Y cómo se va creando todo esto. ¿Es así? ¿Me vais contando? Sí, vale. Me decís que sí, perfecto. Eh, pues sí. Entonces, mucha gente me pregunta, ¿es cierto que los animales nos eligen? Vale. ¿Empiezo por esto? No, esta la voy a dejar para luego, porque se va a entender mejor. Pero voy a hablar, ayer alguien me pregunta, me pedía que hablara de transmutar energías, además alguien que está aquí conectado ahora mismo por Instagram. Entonces, transmutar energías, para empezar tenemos que saber de qué hablamos cuando hablamos de transmutar energías. Yo, por lo menos, cuando digo, cuando hablo de transmutar energías, hablo de cómo cambiamos la cualidad de una energía. Se dice que los gatos son grandes transmutadores de energía, en realidad todos los animales, nosotros también, somos capaces de transmutar la energía, de cambiar la cualidad de una energía, ¿vale? De hecho hay centros energéticos en el cuerpo, no me voy a meter en eso ahora, que son los que se encargan de eso, pero también hay que dejarles hacer su trabajo, ¿vale? Entonces, todos sabemos, todos podemos transmutar energía, otra cosa es que lo hagamos. Los gatos... Son grandes transmutadores de energía, efectivamente, no son los únicos transmutadores de energía, pero grandes transmutadores de energía. Por eso se dice que un gato siempre busca lugares con una energía más densa, un poco lo que nosotros consideramos peor, porque unas energías más densas son las que nos hacen sentir peor, normalmente, y ellos las transmutan y las, y las elevan. Eh, hay una práctica que se realiza en Moldavia, no sé si en algún otro país del este, por lo menos se hacía antes, la gente cuando se hacía una casa a lo mejor construía la estructura y antes de elegir dónde iba a ir cada zona de, de la casa, dónde iba a ir el, el, el dormitorio, el salón, todo esto, dejaban al gato dentro de la casa y allí donde el gato se ponía a dormir, ahí construían la chimenea porque el fuego tiene también un gran poder transmutador, entonces tener ahí la chimenea transmutaba ese punto de energía más densa. Súper sabio, me parece a mí, a vosotros. Eh, y luego el gato ya se buscaba otro sitio para dormir, que también les gusta estar calentitos <risa> a ellos. Eh, entonces, eh, es, esta es la capacidad que, hacen, que tienen los gatos, ¿no? de transmutar un montón de energía, pero aún así, como todo hijo de vecino, tienen sus límites y a veces es demasiado. ¿Y qué pasa cuando una energía densa no la puedes transmutar? Que, que se acaba, acaba pasando a la materia poco a poco, densificándose, hasta crear un problema ya a nivel físico, eh, que suele ser algún tipo de, de, enferme, de dolencia, malestar, enfermedad. Vale. Entonces... Es una manera de sanar, no es la única, es una manera de sanar, transmutar eh, la energía, así, en tiempo real, como hacen, como hacen los gatos. El vínculo que tenemos con nuestros animales, ya sean gatos, perros, pájaros, también eh, cualquier tipo de animal, es eh, muy parecido al vínculo, ya os digo, que tenemos con nuestros hijos, que tenemos con alguien de nuestra familia y trasciende el espacio, quiere decir, cuando estamos vinculados mucho tiempo a alguien, ese vínculo se va fortaleciendo, por, por el cariño, ¿vale? Eh, sobre todo, se va fortaleciendo un montón, y el cariño puede ser el que tienes tú, también es el que te tienen a ti, eso va fortaleciendo mucho eh, ese vínculo a nivel energético. Entonces, eh, también entre parejas ese, ese vínculo es fuerte porque la, las, las relaciones sexuales también hacen que se fortalecen el vínculo a otro nivel, a ese, a ese nivel energético también, ¿vale? Entonces, ese vínculo se va fortaleciendo con los que estamos más cercanos y se manifiesta con más claridad con aquellos que, como he dicho antes, están conectados más con su corazón o más en su presente, porque están en el corazón. Estar en el presente, eh, conectar, estar conectado con tu corazón, estar en el presente viene a ser lo mismo. Iba a decir prácticamente lo mismo, pero vamos a decir lo mismo. ¿no? Entonces, es un, de nuevo, son, los, suelen ser los niños, sobre todo chiquititos y los animales, quienes más suelen expresar eh, toda la energía que se intercambia entre unos y otros. Y toda esa energía que uno no se permite expresar, pues la expresan expresa ellos. En una pareja de hombre y mujer adultos, por biología energética, no por nada más, solo por cómo estamos hechos, eh, la mujer tiene más tendencia a transmutar energía que el hombre. No es que unos sepan y otros no. De hecho, lo hacemos completamente inconscientemente. Esto es algo que sería bueno que fuera cambiando. Estos próximos años yo creo que es algo que va a ser fundamental, que aprendamos cómo es nuestra energía y aprendamos a manejar nuestra energía. Pero, ¿conscientes o no? En una pareja de hombre, mujer, adultos, la mujer es la que tiene más papeletas para ser la que, la que transmuta más energía. Esto implica que en una pareja, o sea, esto a veces se ve en que en una, bueno, tenemos esa fama de ser súper cambiantes, ¿no? Eh, y luego también de tener, de estar más especialmente raras o sensibles, llamalo X, en los días del periodo. ¿Por qué? Porque es cuando más receptivas, somos como flojitas a ese nivel. Entonces, tú estás transmutando lo tuyo y estás transmutando por ti, y por todos tus compañeros muchas veces. Estás, bueno, transmutando. Estás eh, eh, conectando con todas esas energías. Cuanta más eh, capacidad de transmutación, más enraizada la Tierra y más consciente también de lo que está pasando para ponerle menos impedimentos, que a nivel mental le podemos poner muchos impedimentos, estés más transmutas, además. ¿no? Entonces, esto suele ser así. A veces, por eso tenemos... Bueno, este, en, esa, en una pareja vamos a decir, en una pareja, hombre, mujer, adultos, por biología energética, quien tiene más facilidad para transmutar es la mujer. Esto implica que muchas veces si el hombre, ser conscientes de todo lo que estamos moviendo en cada momento, a los humanos, hoy en día, con el ritmo de vida que tenemos y la poca conciencia de a nivel energético, todavía, la mayoría, pues es difícil. Es difícil que uno esté gestionando toda su energía eh, hoy en día, ¿no? Entonces, en las relaciones se crean como, vamos a poner, porque no es no es que sea eso, pero se crea como una bola energética donde se juntan las energías de los dos. Y da igual si estamos separados durante el día y uno está en su oficina y el otro en la otra, que esa bola energética, ya hemos dicho muchas veces, trasciende incluso la distancia, ¿vale? Entonces, eh, podemos encontrarnos vibrando y gestionando con la energía que el otro no está gestionando, que, que el otro ha traído esa bola energética de pareja, pero que, pero que no está gestionando y de repente va el, va el otro y lo, y lo, y lo vib empieza a vibrar con eso, ¿vale? Eso, como os digo, tenemos más facilidad incluso las mujeres para eso, pero ya os digo que estamos generalizando y hoy en día encima, nuestra, a pesar de que nuestra anatomía energética tiene todas las papeletas de, de ser la que más transmuta, no siempre se cumple así. Pero, ¿por qué os explico esto? Bueno, porque aparte de que es interesante, digo, si dijéramos en ese momento que la mujer, por amor incondicional, transmuta eh, todo lo que su pareja no es capaz de gestionar, ¿nos, nos sonaría digno, ¿Chicas, que, chicas en la sala? ¿Qué opináis? ¿Nos sonaría bien? ¿Nos sonaría, oh, qué bonito, qué lindas son las mujeres? o cómo nos sonaría? Manifestaros ahora, <risa> o callar para siempre. <risa> ¿Qué me decís? A ver, ya está. Llegué, saludos, Mariví pero ¿qué me decís a esto? No. <risa> ¿Sí? ¿Me suena bien? Vale, pues para ti todo. <risa> No, nos sonaría no, a mucho trabajo, cansado, <risa> no para nada, mucho trabajo, no sería justo, vale, bueno, sobre todo porque a mí no me suena bien, sería demasiado para nosotras, muy estresante, bueno, el caso es que, sobre todo, no sería, amor incond... no sería por amor incondicional, por mucho amor que nos tengamos el uno al otro, no sería por amor incondicional, sería porque es que nuestra energía funciona así, de hecho, es, no es sería, es porque nuestra energía funciona así, pero sinceramente, ¿vale?, y aunque sea una capacidad que podemos aprender a manejar y con ella, pues, hacer oro siempre que podamos, ¿vale?, eh, pero sinceramente... Eh, lo interesante sería también que todos sepamos cómo gestionar nuestra energía, ¿vale?, y así compartir con el otro lo mejor de nosotros mismos en la, en la medida en la que seamos capaces, ¿no? Bueno, pues en una relación entre adulto y niño, el que, tiene más, el que suele tener más capacidad de transmutar energías son los niños, ¿vale?, Tampoco es que por amor incondicional nuestros hijos transmuten nuestras energías, pero el caso es que transmutan mucho de lo que nosotros no transmutamos. Vibran con lo que, mucho con nosotros y acaban transmutando parte de lo que nosotros no transmutamos. Los mayores eh, no transmutamos. Y no es amor incondicional. ¿Vale? Eh, bueno, no es amor incondicional. A ver, de fondo, todo es toda esta conexión... Yo sí que creo que está relacionada con amor, pero no de un individuo hacia el otro, sino el amor que une toda la existencia, el amor que, que une toda la vida, ¿vale? Que sí que probablemente ese es el amor incondicional, ¿no? Pero no he entendido cómo se está entendiendo, pero estarme explicando, más o menos. Y hemos quedado entre dos adultos, hombre y mujer, quien tiene más capacidad de transmutar es la mujer. Entre... Adulto, niño, quien tiene más capacidad de transmutar normalmente es el niño. Vale, entre humano y animal, quien tiene más capacidad de transmutar normalmente es el animal. Vale, pero no es por incondicional, sino por, vamos a decir anatomía energética, por cómo cada uno mueve su energía. Y esto se le puede dar la vuelta, se puede, se puede. Yo tengo, o sea, y yo lo he podido observar a lo largo del tiempo, según uno se va, va aprendiendo más de cómo es su energía, de cómo gestionar sus emociones, sus pensamientos, la energía, los estímulos, todo lo que te va llegando, según vas estando más conectado en presente y vas gestionando más tu energía, menos, más lo que, lo que emanas es lo ya transmutado <risa> y además más capacidad de transmutar tienes, ¿no?, con lo cual, puedes hacer como nuestros gatos, nuestros perros, nuestros pajaritos, nuestros animales suelen hacer, que es ayudar al de al lado a transmutar. De hecho, no es que tú te lo propongas y ocurra, es que ocurrirá de manera, eh, de manera eh, inevitable, de hecho. ¿no? Entonces, eh, podemos cambiar el tema y yo he tenido bastantes... Eh, bueno, gente de los bastantes clientes, gente que me ha llamado para sesiones, que explicando, viendo el problema de enfermedad que a lo mejor tenían sus, sus, sus animalitos, viendo de dónde venía y viendo de qué manera vibraba con ellos, ellos se han puesto en un trabajo energético y han conseguido maravillas eh, ayudando a sus animales. Y me acuerdo además de un, de un chico que vino a... Que, que, que vino a una serie de cursos, él era veterinario, es veterinario, y vino a una serie de cursos, el último de ellos, precisamente, el encuentro que hago de antepasados ahora a finales de octubre. Eh, en ese, conectamos mucho con ese tipo de escucha y transmutación de energía. Entonces, él estuvo ese fin de semana haciendo su trabajo de encuentro con antepasados, Se, su energía aprendió un montón, y al día siguiente, al volver a la clínica, tenía una operación. Una operación con una perrita que tenía un tumor y una movida eh, familiar bien grande. Una perrita a la que siempre habían visto hecha polvo en, en esa clínica. Entonces, entraron en la operación, se pusieron a operar y me contó que en mitad de la operación se puso, se puso malísimo el pobre, pensó que no iba a poder terminar la operación, consiguió finalmente eh, recuperar, terminar bien la operación. La perrita salió de la anestesia feliz como un regaliz, que salió de la anestesia, por lo visto, moviendo el rabo, <risa> se fue de la clínica ya, feliz como un regaliz, y además es que él notó y sintió que había, que lo que había pasado es que no solo le había quitado el tumor que le esperaban para quitar, sino que además había transmutado toda la movida energética que estaba creando ese tumor. O sea, fue un sanador completo. ¿Vale? La perrita mejoró y ahí está. ¿Vale? Fenomenal. Ole por él. El susto que se pegó no se lo quita nadie. Pero hizo un pedazo de trabajo y ayudó. Mira, es una de las veces en las que lo vemos invertido, ¿no? Nosotros también podemos ayudarles a ellos. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Eh, porque no es justo que le responsabilice. Por mucho que les demos las gracias, no es justo que directamente les responsabilicemos de según qué cosas, ¿no? Entonces, eh, también en las manadas, de hecho, existe la figura del sanador. Si veis una, algún documental de, de lobos, por ejemplo, de manadas, veis que está el líder, están los que salen a cazar, están los que se reproducen, y siempre hay uno que parece el pupas, que es el más enclenque, el que siempre parece el pobre que está malito y que no levanta cabeza, sin no. Sin embargo, suelen ser, a pesar de todo, muy fuertes y son los sanadores. Los que sí conscientemente tienen la capacidad y mueven, un nivel bastante consciente, eh, tienen la capacidad de conectar con la energía de los otros, vibrar por ellos y transmutar para que el líder pueda ser líder, para que lo que se reproducen se reproduzcan, en fin. Esa es la tarea, de, eso es lo que hace el sanador. Se parece mucho a lo que hacen algunos chamanes, o sobre todo hacían, en algunas culturas eh, de las de antes. Ahora mismo en una ciudad, como te pongas a hacer eso no lo cuentas, ¿no? Eh, pero pero en, en tribus, en sociedades más pequeñas y más conectadas a la Tierra, porque la conexión con la Tierra es súper importante para, para transmitir bien toda esta energía, pues es, sí que os digo, ¿no? Igual que en las manadas de lobo, en los animales, en, en todos los seres vivos, los humanos también tenemos esta capacidad y dentro de los humanos siempre hay algunos que tienen aún más capacidad de transmitir. Tengo algunos alumnos que son, bueno, estoy pensando en uno en concreto, <risa> pero tengo varios que son súper buenos sanadores a este nivel y durante mucho tiempo y hasta que han sabido qué es lo que les pasaba, sinceramente lo han pasado mal. Imagínate. ¿no? Estar conectado con todo esto, tanto tiempo, lo han pasado mal. Pero una vez que ya han sabido cómo sostenerlo, ¿vale? Porque protegerse, dirías, ¿me puedo proteger? A ver, es lo primero que nos sale, ¿verdad? Protegerte. Hombre, mmm, a veces es lo primero que hay que hacer para poder salir adelante, pero el tema es aprender a transmutar. Aprender a transmutar con toda la... Si tienes capacidad de... de de conectar con todo eso, tienes la capacidad de transmutarlo. Solo tienes que saber qué, qué, eh, qué circunstancias se tienen que dar para que te ayuden, también conocer bien tu energía y darte cuenta cuando todo está yendo bien y cuando algunas cosas se están atascando, ¿no? ¿no?, por decirlo de alguna manera. En fin, me parece súper importante este tema de transmutar energías que ayer me, me proponíais. Eh, se puede hablar durante horas de ello, pero vamos a seguir avanzando en el, en el, con respecto al vínculo. Ahora, es súper importante también, creo, para entender bien el vínculo que nos une a nuestros animales. La otra eh, pregunta que me suelen hacer mucho y que tiene que ver con esto del vínculo es, ¿nos eligen nuestros animales? Vale, eh, aquí viene Maribí. en todo va, viene aquí Maribí con las rebajas. Nuestros animales no transmutan nuestra energía por amor incondicional, nuestros animales no nos eligen, o vaya, ¿no? Eh, todo es sí y es no. O sea, sí que transmuta nuestra energía, no es por el amor incondicional tal y como lo podemos entender, sino simplemente por cómo todo está, toda la vida está unida, ¿no? Y nuestra capacidad de transmutación y la suya. Eh, pero... Eh, y a la hora de elegirnos pasa algo parecido. Como he dicho, los animales están muy conectados, perciben, viven desde el corazón y muy en presente. Y a través del corazón, lo cierto es que, yo lo voy a contar como lo suelo contar, a través del corazón habla el espíritu. Eh, a través de las corazonadas habla de esa inteligencia mayor, a esta inteligencia de todos los días que utilizamos. ¿Vale? Que sabe cosas que nosotros todavía no sabemos y de ahí que las corazonadas, una vez que se saben escuchar, muchas veces, o sea, siempre sean como oro, ¿no? Tener una buena intuición es maravilloso y se considera un don, pero lo cierto es que todos tenemos capacidad de tener intuición, solo que hay algunos que los tienen más a flor de piel, otros a lo mejor lo tenemos que trabajar un poquito más. Los animales suelen tener un montón de intuición, Dentro de que dentro de ellos también están los que tienen aún más que otros, ¿no? Pero ellos están muy conectados, en presente, y a través de corazonadas les habla el espíritu, ¿no? Vamos a hablar, esa inteligencia que saben más que los que estamos aquí a día a día. Esa inteligencia que no deja de ser nosotros mismos, pero a un nivel más elevado, ¿quién sabe? Entonces, por eso pasan cosas como que de repente eh, vas a una camada de 12 perritos pequeñitos y hay uno que de repente te clava los ojos, se te clava, se te sube y ahí se queda. Y ya cualquiera dice, no quiero este, ¿no? <ríe> ese es el que te llevas. Y de hecho, yo es lo que te recomiendo, llévate ese. <ríe> Porque ahí ellos suelen tener una escucha que a nosotros nos cuesta más. Pero no siempre nos cuesta más, ¿eh? Que hay veces que en estos momentos, incluso el no saber nos viene bien si te sabes dejar guiar por tus emociones. Y no dejar meterse a la mente como, ya, pero es que yo venía un por uno pelirrojo, y estoy blanco y negro, yo quería el pelirrojo, y, o cosas de ese estilo, ¿no? O, bueno, es que entonces me tendría que llevar dos, y dos no, tal. Ahí, eso ya en la mente, que yo no te digo que no haya que escucharla, pero a lo mejor solo detrás de esas primeras corazonadas. ¿Sí? Entonces, eh, mira, Maribel dice, yo creo que sí, supongo que hablas de si los animales nos eligen. Es que no estoy diciendo que no, estoy diciendo que hay que entender cómo nos eligen, porque no nos eligen desde el yo lo quiero a este o lo quiero para esto. Ellos no tienen por qué saber por qué en ese momento sienten que, uy, yo voy hacia este que me, que me, que me está gustando y me queda ah, y dormidito. No tienen por qué saberlo, ¿vale? Otras veces sí saben. Por ejemplo, hay un montón de casos de gatos que se van metiendo poco a poco en una casa, ¿vale? Y eligen la casa, eligen la casa. Igual, eh, y se van haciendo su hueco en la casa. A lo mejor es no, el gato no va a entrar, el gato no va a entrar y en un par de años, como mucho, el gato está en el suelo. <ríe> y está bien, porque ellos también se están guiando por esa sentir la energía y por ese fluir. les Han pensado que pueden confiar en ti porque te han sentido y han pensado además que tienen algo que aportar, porque siempre es un toma y daca, ¿vale? Ellos, siempre es un toma y daca. Cuando, cuando alguien eh, a ese nivel conectas con alguien, ese alguien conecta contigo. A ese nivel, que algunos llaman álmico, yo creo que es energético. Y luego álmico también podría ser, pero yo voy a decir energético del corazón, vamos a ponerle por ¿vale? Se pueden enfermar con nuestra energía. María, creo que te vas a tener que ver eh, el, el principio del, del vídeo también, pero bueno, luego inf, inf, hago un inciso sobre eso vez. Vale, bueno, entonces... Ahí están siendo más conscientes probablemente, pero no tienen por qué siempre serlo. Estas sincronías, que es otra de las preguntas que me, que me hacía eh, alguien ayer, esas sincronías vienen de ese estar conectado desde el corazón. ¿vale? Y yo, personalmente, creo que hay que escucharlas. Igual que hay veces que tu animal, que es un solete, que saluda a todo el mundo y se lleva bien con todos, imagínate, de repente hay alguien a quien le gira la cara. Yo esto te voy a decir, lo digo por, por experiencia, que veo una y otra y otra y otra vez. Hazle caso, esa persona no tiene por qué ser mala gente, pero no es para ti. Hazle caso. Que no le quieres hacer caso y lo tienes que vivir, vale, pero estate atenta, estate atento. ¿vale? Porque saben un montón de estas cosas y saben desde ese, desde ese punto que no hace falta tener hechos, ¿vale? Para ya intuir por dónde van a ir las cosas, ¿vale? Y nos conocen tan bien y pueden vernos completos a todos que, bueno, pues en fin, es muy buen consejero realmente para elegir eh, con quién relacionarse y con quién no tanto nuestro animal. También es cierto que hay veces que la persona puede estar bien, pero si tú estás enfadada con esa persona o estás enfadado con esa persona, tu animal no va a querer congeniar con la persona. Y no tiene que ver ahí con, es eh, si decir, la persona es buena o mala persona o es bueno o malo para ti. Ahí viene, tiene que ver con el enfado que tú tienes. Si estás en un estado normal, más neutro, ahí es donde realmente la, la, la reacción de tu animal te va a dar datos. ¿Se entiende esto? Si tú estás, de hecho, una comunicación, no hagas nunca, nunca intentes hacer una comunicación con, a través de alguien que no te cae bien. Porque si no te cae bien y tu animal lo nota, no va a querer hablar con la persona o no, le va, no se va a abrir a la persona. Y poco vais a poder resolver. ¿Vale? Entonces siempre, pues a la hora de comunicar con alguien que sea de tu confianza porque si es de tu confianza, tu animal va a decidir, con, bueno, tu animal también va a ser un poco más piquijoso y se fija en un, en un par de cosas más, pero, pero si por mucho que a él le parezca de confianza, si a ti no te parezca de confianza, la comunicación no va a fluir bien. ¿ok? Mira, mi gatito Ángel así lo hizo y por poco, por poco a poco venía a pasear con nosotros y ahora duerme en el sofá, ¿eh? Porque saben, ellos saben... Ellos saben muy bien. Eh, vale. Vale, entonces, en cuanto a si los animales nos eligen, ¿estamos entendiendo un poco de dónde viene ese elegirnos? Hay veces que ya os digo, a veces sí, pero siempre está de base esa conexión. O sea, ellos siempre están eligiendo, no desde el, uy, mira qué tipo más majo, me parece guapo o lleva comida en el, en, el, en el bolsillo, me voy con él. Cuando te eligen, eligen es por algo más, normalmente. Entonces conviene escucharles y lo siguiente que conviene es aprender a conectar y escuchar como ellos hacen al corazón, <risa> para tener tú también ese discernimiento. Eh, por ejemplo, creo que está además por aquí. Una de las chicas... Eh, una de las chicas que está en la maestría este año, ¿no? Me contaba, hoy tenemos puesta en común esta tarde, y me, me mandan los e-mails para la puesta en común, y me cuenta cómo un animal que ella conoce del parque de toda la vida, un perrazo grande, muy tranquilo, con el que nunca ha tenido ningún problema ni nada, un día que ella iba especialmente con un lío en la cabeza, pensando y hasta gritándose a sí misma, dice, porque claro, la voz interna que tenemos no siempre es una voz que te acuna, ¿verdad?, no siempre somos conscientes de ella, pero cuando somos conscientes a veces nos pegamos hasta sustos. Mi madre mía, ¿cómo me digo estas cosas? <ríe> bueno, pues ella estaba en un día especialmente histérico consigo misma, y estaba cruzando la calle y de repente el perro vino directo hacia ella, y ella se le quedó mirando, dice, dice que a ella en ningún momento le dio miedo, pero se le quedó mirando, la miró, se miraron, y ahí como que se le pasó toda la tontería, la hizo volver a tierra y el perro se dio media vuelta y se fue. Vino la mujer des, del perro detrás, asustada, hola Marta, es Marta, eh, vino la mujer del perro asustada a decirle que, uy va, a decirle que qué susto, que perdonara, que, que hubo un momento y ya como había confianza, que hubo un momento que hasta pensaba en que el perro le iba a hacer algo. Y dice Marta, no, yo no, en ningún momento tuve esa, esa sensación. Pero el perro lo supo, o sea, la sintió, la vio, fue, pues, le quitó la tontería y, se, y, hizo, y, y la, la soltó. ¿Esto cómo lo sabe? Porque ella iba pensando en alto, pero pensando, ¿vale? ¿Cómo nota ese punto de energía que le está haciendo mal? Pues a base de sentir, desde esa escucha, que solo se consigue estando muy en presente. Sentir la energía y sentir a los que tienes a tu alrededor así. Y así puedes notar cuando alguien de repente no está armónico. Y se nota. Y se nota porque en por los años hasta yo lo estoy notando ya. Sabes y noto ya. Hasta mis alumnos, a distancia, incluso muchas veces lo noto. Ellos saben. ¿Mm? Entonces, ¿por qué? Pues porque tengo un don. Eh, no, porque me lo estoy currando. Esto es algo que todos nos podemos trabajar. Eh, voy a ir leyendo algunas de vuestras preguntas. Si los gatos giran la cara y al cambio la perra es un amor como esa persona, ¿cuál de los dos tipos de energía me quedo? Buena pregunta. Tendría que tener más datos. O, o pregúntales. <risa> Aunque y también depende para qué, ¿vale? O sea, qué tipo de relación vas a tener con esa persona. También eso es importante. Eh, pero... Si la perrita es es maja con él, eso es un punto. <risa> él, ella, no lo sé, ¿eh? me lo he inventado ahí. Eh, luego, tengo una paloma en mi balcón anidando sus huevos por segundo año consecutivo. ¿Algún consejo o sugerencia para conectar con ella? Ah, vale. Pues es que para conectar con ella, ¿para qué? Mica, creo que este, esta, esta pregunta la hiciste el otro día por el grupo de la tribu. Ya, pero entonces lo más importante es para qué quieres conectar con ella. Sobre todo. Vale. Eh, le dio... un quieta! sutil, <risa> Sí, y de hecho entre ellos se lo hacen también. Y no os Yo me fijaba mucho con mi perro que de repente... Era súper tranquilo, pero de repente había veces... Justo antes de doblar una esquina, ya se le erizaba el pelo. Doblábamos la esquina y empezaba a ladrar como un loco. Y para bien que veía el animal, yo digo, pero si no sabes todavía si te ha caído bien o mal. Claro. Eso hasta que empecé a saber de la telepatía y me di cuenta que ellos ya se estaban sintiendo ellos ya sabían si había buen rollo o no había buen rollo entre ellos incluso antes de verse ¿Vale? imagínate esto qué útil si lo sabemos desarrollar pero cuidado que para poderlo desarrollar hace falta una serie un, un nivel de silencio interno a nivel mental a nivel eh, ego, vamos a decirle a nivel eh, expectativas vale importante y sobre todo estar en presente. Es curioso que eh, un cazador en la naturaleza mmm, no se recibe igual energéticamente a, un caza, a una persona que va a cazar un día que a esa misma persona que va a dar un paseo con su familia otro día. Para nada. Son como si fueran dos personas distintas. ¿Por qué? Porque es en presente que la naturaleza sabe cuáles son tus intenciones y avisa o no avisa o no veis necesidad de avisar de que tú estás por ahí. Entonces, entonces dice, entonces, a ellos te leen cuando estás en el corazón, aunque tú no sepas ni les entiendas a ellos, efectivamente, ellos saben lo que tenemos en el corazón. Ocurre que somos muy mentales, tenemos un tipo de vida que nos lleva mucho a la mente, además, todo el rato. Entonces, hay veces que los que no sabemos lo que tenemos en el corazón somos nosotros. También te digo, ¿eh? A veces... Los que no sabemos qué tenemos en el corazón somos nosotros. Y otras veces lo que tenemos en el corazón es muy leve y, la, y nuestros pensamientos mucho más fuertes y hacen interferencia. ¿Vale? Entonces, a veces no se enteran. ¿Por qué? Pues porque hay veces que somos, estamos demasiado mentales, pues somos demasiado mentales, y hacemos interferencia. Entonces, hacer el esfuerzo de conectar, aunque solo sea escuchar el latido de tu corazón todos los días, y ser consciente más o menos de qué estás sintiendo, que no siempre es tan fácil, pero es un esfuerzo que conviene y que hace que tus animales te comprendan mucho. Incluso si tú no te comunicas telepáticamente, pero ellos a ti, ellos contigo telepáticamente siempre están conectados. Porque saben, y además incluso siempre te van a estar mandando eh, información, y mensajes cuando nos, lo necesiten o lo necesites, porque saben que a veces suena la flauta y algo pillamos, lo que pasa es que muchas veces son esas, eh, se confunden con otras voces internas y nosotros no somos de saber eh, cuáles esas voces, eh, no tenemos ese discernimiento normalmente muy desarrollado de saber cuál de esas voces es la que hay que escuchar. Mi consejo si queréis empezar a, a, a desarrollarlo ya, hacer casos de vuestras corazonadas para que aprendáis Empecéis a distinguir cuáles son corazonadas de verdad y cuáles son que te has empeñado y, te has, y has decidido que esa es una corazonada, que también pasa. Pero poco a poco, si vas siguiendo tus corazonadas, cuando vas te va quedando claro qué era una corazonada de verdad y qué no. Y eso es una muy buena manera de empezar a conectar con esta manera de percibir que tienen los animales. A ver. Siento que mi gato me aceptó y me eligió según me lo trajeron de la perrera cuando lo adopté. Es muy probable. Eh, ahí ya influyen otras cosas, pero es que de verdad que yo he visto cosas, es mágico como a veces cuando alguien, te, alguien tiene que llegar a un sitio, llega sí o sí, ¿vale? Sea animal, sea persona, ¿vale? Entonces yo me he encontrado en Brasil, en un sitio concreto, en el momento concreto, dejándome guiar por corazonadas, que ya en el, incluso en el camino iba pensando, ya te vale, Mariby, montar todo este lío, no sabes ni por qué, porque claro, es lo que tiene el corazón, te dice hacia dónde, pero no te dice por qué, ni te muestra al final, por eso dicen que el corazón es ciego, entre otras cosas. Eh, es ciego, pero muy sabio. Eh, más. Su amor por nosotros. Bueno, ya lo he dicho, pero para hablar un poquito más sobre este tema. Ahora recojo esa, Leticia. Eh, su amor por nosotros. Su amor por nosotros viene de ese mismo lugar, ¿vale? La conexión que tenemos con nuestros animales, consciente o inconscientemente, es a un nivel, pues eso, directamente de corazón a corazón como a través de corazón, como digo, hablar el espíritu, pues directamente de alma a alma, la conexión que tenemos con ellos, que no quiere decir que la comunicación telepática sea solo de alma a alma, no podría ser, porque de verdad que cuando hay una conexión de alma a alma, la frecuencia es tan alta, que no hay quien se dedicara a, a se pudiera sostener esa frecuencia, varias veces al día con cada animal con el que hablamos los comunicadores durante el día bueno, a veces te puedo hacer siete consultas en un día vale y bueno, más alguna alguna urgencia que surge eh, no habría quien aguantara eso porque de hecho cuando hay una conexión de alma a alma la frecuencia te deja te puede dejar temblando y, y, y, y bueno temblando y emocionado y todo fantástico pero eh, temblando es muy es muy fuerte entonces hay otros niveles, no solo álmico, ¿sabes?, de conectar, pero sí que es desde el corazón y muy de esencia esencia, muy puro. Puro, ya no me dices, sí, puro. Entonces eh, es desde ahí que, es, que ellos tienen ese amor por nosotros. También tenemos que entender que ellos entienden mucho más. Esto lo veo yo así, ¿vale? Es lo que yo, como yo lo he entendido y lo sigo entendiendo según voy sí, y sigo hablando con animales y voy viendo cómo ven la vida, cómo la perciben y qué cosas saben de lo que es la vida en la Tierra, ¿vale? Yo creo que ellos saben mucho más de lo que es la vida en la Tierra de lo que sabemos nosotros. Yo creo que nosotros, como especie nueva que somos todavía, nos estamos enterando que de hecho estamos llevando un punto de inflexión en el nivel de enterarnos de qué va esto esa es mi sensación, esto es un poco también lo que ellos me han contado, y, y ellos saben mucho más, igual que saben un montón de energías, que yo con quien más he aprendido de energía ha sido con ellos, y eso que he tenido muy buenos maestros humanos, y sigo, sigo teniéndolos, sigo, sigo buscando buenos maestros humanos de conexión, eh, eh, bueno, eh, sobre la energía y todo este mundo que a mí me apasiona, y que al final es mi mundo, ¿no? Eh, pero con quien más he aprendido, por lo menos hasta ahora y yo creo que va a seguir siendo es con los animales, las plantas las piedras, con la naturaleza en general ¿vale? ellos saben cosas que nosotros todavía no, no, no comprendemos ¿vale? o que hemos olvidado X. ¿eh? y se mueven y se relacionan con la vida a su alrededor, con otros seres vivos desde ahí esto es una experiencia que hay que por lo menos tener en algún momento, ser capaz de relacionarte desde ahí para comprender de verdad a un ánimo. Porque incluso cuando hablas con ellos telepáticamente no se trata de recibir información solo, sino de compartir todo un punto de vista que hay que haber vivido para comprender. Porque no es que se entienda, sino que puedes en todo caso comprender y desde luego sentir, pero no siempre se puede razonar. Porque como os digo, es más, es desde el corazón. Y el corazón es una cosa, la mente es otra. Y aunque la mente no esté solo aquí, ni el, cor, ni el corazón del que hablo, solo aquí, pero son vibras distintas, son mundos distintos. No es lo mismo percibir desde la mente que percibir desde el corazón. No se crean las mismas cosas percibiendo desde la mente que percibiendo desde el corazón. El mundo en el que vivimos no es del todo igual al mundo que vive el resto de la naturaleza. ¿vale? Y eso es lo que estamos necesitando. Un poco respondiendo a la, a la por encima, porque ya haré algún otro vídeo sobre esto, pero respondiendo a la pregunta de ayer del cambio de conciencia en el que estamos. Yo creo que este cambio de conciencia en el que estamos, por lo que ellos me han explicado, es un cambio de percepción, es un cambio de manera de percibir. Como especie estamos cambiando nuestra manera de percibir y eso cambia nuestra manera de crear, porque percibir y crear son dos polos de la misma moneda. Esto lo digo ahora, cada dos por tres, en todas las charlas que puedo, porque creo que es súper importante empezar a verlo desde ahí, porque nos puede nos puede ayudar a entender un mundo. Y sobre todo, porque a ver si soltamos ya la idea de que somos los únicos con conciencia en, en el planeta, somos los únicos que están cambiando y que todo depende de nosotros. Vale. Se ha desconectado en... Instagram, bueno, ahí seguimos. Hola, gente de Instagram, ya estoy aquí otra vez. Bueno, eh, pues esto, es súper importante entender este cambio eh, que estamos dando, por lo menos desde esa perspectiva que ellos me han explicado yo lo entiendo mucho mejor. Voy entendiendo mucho mejor también lo que se espera de nosotros. ¿Y por qué nos están ayudando tanto? Además, porque otra de las preguntas que a mí me surgía es ¿y por qué ahora Puedo no solo hacer telepatía con animales, sino enseñar a otros a hacerlo y hace unos años, ¿no? Desde los 60 que se está haciendo, ¿eh? Pero, ¿por qué en los 20 no? ¿Por qué antes no? Bueno, pues porque no es que no se pudiera es que nuestra conciencia estaba en otra cosa y no éramos capaces de percibir la energía al nivel en el que lo estamos siendo ahora y que vamos a seguir, va a seguir aumentando. Entonces, esto era mucho más complicado y era mucho más de solo unos pocos, pero ahora estamos todos cada vez más conectando con todos. Vamos, que esto de hablar con animales es solo… bueno, vamos, es algo que todos tarde o temprano vamos a aprender a hacer. Ya he recuperado, Eva, gracias por avisar. Las plantas te llaman y te acarician, me ha pasado y el viento me habla, pero como dices, se siente desde el corazón. Cuidado que también está la, como, la telepatía que yo llamo la telepatía espejo, ¿vale? O sea, sí, la te, la, sí efectivamente, o sea, eso como tú dices, así es, ¿vale? Y, y yo, yo soy de lo que lo, lo siente así. Pero eso más que la telepatía con ellos mismos, también se le puede llamar lenguaje cósmico. En otra ocasión quiero hablar sobre ello, sobre el lenguaje cósmico. Porque ayer me hablaban de sincronías y algunas tienen que ver con este vínculo del que estamos hablando. Hay sincronía una chica que de repente empieza a ver gatos en todos lados, eh, más que nunca, o algo así, ¿no? De repente eh, empieza a soñar con un gato y un buen día le aparece un gato en la puerta de casa que se quiere quedar. ¿Vale? Eso no es telepatía en sí mismo, o bueno, no este tipo de telepatía del que estamos hablando, pero sí es lenguaje cósmico. Y sí es que te están anunciando por todos lados y yo... Si yo fuera yo a mí a la que le pasa eso, pensaría que ese gato ha llegado para quedarse o por lo menos para decirme algo importante en ese momento, ¿no? Me están avisando, me están diciendo que va, <risa> que va, estate atenta, que va, ¿no? A veces dicen, eh... vale, no hay preguntas por aquí todavía, muy bien, por Facebook yo a veces siento cuando mis plantas me piden agua sí efectivamente efectivamente se nota y lo hacen las plantas están súper vivas y, y que las tengas en cuenta y que lo puedas vivir así para ellas de verdad que es una vida y los bosques y los árboles les encanta que lo, que lo puedas vivir así Sobre, que, puedas, que puedas sentirles eso es lo que ellos necesitan porque además es que bueno, hay mucho más en este tipo de conexión que, que a lo mejor es un buen momento para hablar de eso, por lo menos por encima. Cuando nosotros empezamos a percibir otros tipos de vida, los fortalecemos, igual que en ellos se fortalece esa conciencia dentro de nosotros. Si somos la última especie en aparecer en el planeta, implica, por un lado, que nos estamos todavía enterando de cosas que otros ya saben, ¿vale? Por otro lado, que tenemos dentro de nosotros todas esas conciencias que ya había en el planeta cuando nosotros llegamos a él. Pero todavía nos estamos enterando y muchas de esas conciencias están dormidas. Entonces, cuando yo soy capaz de sentir una planta, esa conciencia de planta, esa conciencia vegetal se está despertando en mí. Cuando yo soy capaz de, de sentir un árbol, eso a él le está dando fuerza, le está dando presencia. Pero al mismo tiempo, Está despertando ese, esa conciencia de árbol, esa conciencia vegetal dentro de mí. Y está despertando partes de mí que estaban dormidas. Por eso te transforma tanto conectar a este nivel con animales, con plantas, con minerales y con la naturaleza. Lo que es súper transformante. Más preguntas. Sí, lenguaje cósmico es un tema muy bonito del que ya digo, hablaremos en otra ocasión. Vamos a darle un espacio largo también, como son estos vídeos al final siempre. Ah, eh, alguien me habla, me, me pedía que hablara de la ansiedad por separación. Yo, como comunicadora, la ansiedad. Por separación, como todos los problemas, cualquier problema que pueda tener un animal, ¿cómo lo, ¿cómo lo trato? Pues lo primero que hago es preguntando bien al animal. O sea, aunque se vea como un etólogo, lo que un etólogo te diga, esto es ansiedad por separación, y lo será, y lo es, ¿no? Pero yo siempre creo que cada caso, además, es único. Y que lo mejor, ¿por donde hay que empezar? Siempre es por preguntar al animal, ahora que al animal ahora que ya sabemos, ¿no? Y que el animal nos diga exactamente, pues, si es ansiedad y es miedo a quedarse solo, o ansiedad porque está solo, tal, ¿de dónde le viene? ¿Cómo se creó? Porque hay diferentes niveles, a veces viene de la gestación de la madre, muchas veces viene de que estamos todo el rato separando a los animales de sus madres mucho antes de tiempo, porque aunque demos un tiempo estipulado, no todos necesitamos el mismo tiempo. Y hay animalitos y personas que rápidamente ya se están independizando, y hay otros que necesitan estar mucho más tiempo con su, con su mamá. Mucho más tiempo, no sé cuánto puede ser, pero es más de dos meses y tres meses, muchas veces. También muchas veces estamos agotando a las madres, reproduciéndolas una y otra y otra y otra vez, y se les acaba la energía de madre, porque si nos está pasando a las humanas, imagínate a las, animales que, a las animalitas que tienen, a los perros, gatos, caballos, que tienen, solo para que tienen por ahí solo para reproducirse. Y que son madres y que sienten como madres, pero que también tienen una energía de madre hasta un punto. Y dentro, ya, ya que estoy hablando del tema, y no solo eso, sino que cada, esto también hablaré de ello cuando hablemos del lenguaje cósmico, pero cada especie sostiene un, arque, un arquetipo, por decirlo de alguna manera, un arquetipo dentro de la psique del planeta. El planeta es un ser vivo que está formado por todos nosotros todos los que vemos y tantos que no vemos todavía nosotros, ¿no? Y todos sostenemos una parte de la psique del planeta Tierra. A nivel arquetípico, las vacas sostienen eh, el arquetipo de la maternidad. Por eso, no quiero que lo diga yo, o sea, es que muchas culturas ya lo han sabido y por eso son sagradas en la India, no sé cuántos se acuerdan de esto, no conozco tanto esa cultura, pero por eso son sagradas en la India, su sonido ya... Ya el, el mu, mu no es cualquier cosa, tampoco, ¿no? Eh, y todo. Entonces, ¿esto qué significa? Que si las vacas sostienen el arquetipo de la maternidad, todo lo que les pase a las vacas, y sobre todo lo que les pase en, el, en, en referencia a su maternidad, pasa directo a afectar a la maternidad en todas las demás especies en el planeta. Así que, si estamos, la mejor manera de empezar a trabajar que la maternidad la maternidad sea de lo más sana, armónica y posible y se viva de la mejor manera es empezar a tener más respeto con las vacas, con los terneros, ¿qué implica eso? Un montón de cosas, ¿verdad? Pues, pues tenerlas en cuenta, ser coherente y empezar a trabajar un poco a ese nivel de que todo está conectado, porque es que todo está conectado. Y si ya lo sabemos, por lo menos los que estáis aquí, lo hemos, lo hemos oído, muchos lo hemos experimentado, pues a lo mejor es que ya toca ir empezando a vivir en consecuencia. ¡Hombre! Hola, Three Wise Border Collies, mi gente de Guatemala. <ríe> eh, ¿Qué más preguntas os surgen? Con respecto a este tema. Mira, Urtani pregunta, ¿tienen referencia temporal? Es decir, ¿sabe qué pasó mañana o ayer? Pues claro. <ríe> claro. ¿Mañana? ¿Mañana? Ah, ¿saben qué pasado es mañana? ¿Qué es pasado mañana y ayer? Ah, eh, sí, ellos lo saben. Otra cosa es que tú, cuando les dices algo, lo sepas decir. Sepas expresar. ¿Sabes tú, energéticamente, que, cómo es ayer, mañana o ahora? <risa> Esa sería la pregunta a la hora de comunicar con, él, con ellos, más que nada. Pero ellos, desde luego, yo tengo, eh, conozco muchos, pero ahora se me ocurre una amiga que, que estaba conmigo cuando yo empezaba a comunicar con animales, ella también, ella es enfermera y a las cuatro tenía, cuando tenía, claro, le van cambiando los turnos, entonces, dejaba salir a su gato, pero le decía, todo bien, pero cuando yo me tenga que ir, quiero dejarte dentro. Entonces, le decía cada día a qué hora tenía que volver, y si el gato tenía que volver a las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde estaba allí. Y si tenía que volver, sin embargo, por la noche, pues volvía por la noche. E iban ajustando así sus horarios los dos juntos. O sea, que tienen, bueno, mi gato, a los que habéis hecho cursos conmigo, ya sabéis que tengo un gato que es el que avisa de la hora de, se ha acabado, que tenemos que cenar este, y vosotros a veces lo oís, pero yo ya lo tengo aquí clavándome la mirada durante un rato antes, que no hago caso, empieza a maullar y a decir, bueno, todo muy bien, pero ahora vamos a, a poner los pies en el suelo y a ocuparnos de cosas importantes como la cena. Eh, ¿Entienden conceptos abstractos mejor que tú y que yo, Agustán? no lo digo en serio, ¿eh? mejor que tú y que yo, entienden conceptos abstractos, es que, eh, claro, es que es el mundo del corazón, de hecho yo creo que cada vez más, el mundo del corazón y todo lo que vamos a percibir desde el corazón, no se puede todo expresar desde la mente, por eso hay preguntas que a veces me hacen con respecto a los animales que siento que, que no se pueden ni contestar del todo, ¿por qué? porque ellos perciben desde otro lado y comprenden desde otro lado, ¿Sabes a lo que se parece mucho? A la percepción de un artista. Supongo, no todos los artistas, pero el arte. Entonces yo creo que cada vez más nos vamos a tener que expresar desde un punto artístico. El camino del druida, que, que últimamente sí. estoy teniendo mucho contacto con él, ya sabéis algunos, eh, el camino del druida tiene tres fases. Y La primera es el del bardo, ¿y el bardo qué es? Es el que cuenta los mitos, mitos, ¿vale?, y, el que, y es el artista. ¿Y por qué? Pues porque es lo que yo entiendo, ¿vale? Lo que yo entiendo, Nadie no, no me lo han dicho, creo que no me lo han dicho, pero lo que yo entiendo. Porque eh, cuando te, tra, te, te vas formando como bardo, aprendes a conectar con el corazón y con ese mundo de conceptos a otro nivel, percibiendo a otro nivel. Y luego además a, a expresarlos sin que se pierda la magia de que, que, es, que se vive desde el, la magia, vamos a llamarle la magia, la belleza eh, que, se, que se percibe en el mundo del corazón, que la mente no puede, pobrecita, pero se lo podemos medio contar a base, a base de metáfora de arte sin eso, o sea, si yo me pongo en plan técnico a quererte explicar cómo es el mundo del corazón, no te enteras aunque creas que te enteras, no te enteras hace falta arte, hace, hace falta metáfora para, para que se pueda, y además muy conectada, para, para que se pueda realmente percibir el mundo del corazón desde la parte de la razón. ¿Cuánta razón con el tema de las vacas? Es horrible lo que ocurre con la industria lechera. Pues sí, sí que lo es. Así que hay que decirlo porque es que luego encima nos está afectando y, y no estamos haciendo nada. Y podemos hacer mucho. Eh, Alguna pregunta más, porque como siempre llevamos ya un rato, dicho llevo una hora y cinco minutos. Última pregunta o si queréis lo dejamos aquí para que no sea un vídeo infumable, aunque bueno voy a cortar toda la parte del principio para los de Instagram eh, que han estado esperando ahí mucho tiempo. Venga, pues dime, ¿cuál es la, cuál es la, la pregunta? Escribiste, vuelven a escribir que no puedo, no sé, muy arriba. Vale, me he encontrado la de otra persona. No sé si es, tú me, mientras vete escribiéndome. Dice, no sé si es por sugestión o okay, qué, pero noté ni, no tenía nada, te observaba cuando lo miré y no tengo un golpe fuerte en el pecho, como si me faltaba el aire a la vez que me daba un golpe en el corazón. ¿Me sugestioné? Es ¿eh? Eh, habría que preguntar a tu gato realmente qué es lo que pasó, pero yo diría que, que no creo que sea su gestión. ¿Estabas tú pensando en que, en que te iba a pasar algo así? Que tiene mucha, muchas papeletas para lo que, que, que algo pasó ahí, pero ¿el qué? Habría que preguntar a tu gato. Porque no sabemos si es que eso lo notaste por él. Me suena raro porque ellos no suelen ser así de invasivos, ¿sabes? Eh, o, o que él te estaba mirando porque estaba viendo que algo iba a pasar. Y a lo mejor es interesante saber el qué. ¿Cómo puedo conectar mejor con mis gatos? Pues, he hecho un vistazo al vídeo desde el principio, Kika, porque he ido contando un poco cómo es esa conexión y he explicado cómo desde el corazón, he puesto... He, He ofrecido un par de cosas que se pueden ir haciendo para ir mejorando eh, esa capacidad de percibirles y sentir ese vínculo, a ese nivel. Y de tomar conciencia de ese vínculo también. A ver, Ana dice: Una gata ha llegado a casa, hay cinco perros, y yo con susto, porque por un lado esto es nuevo para mí, ¿qué consejo me das? Ah, bueno, es que tú eres la persona de la que he hablado de las sincronicidades, efectivamente. Eh, A ver. Es, para mí, es nuevo para mí el mundo gatos, yo, mira yo pasé de ser la chica del perro negro yo pensaba que yo era de perros <risa> lo que decimos muchos, no, yo es que soy más de perros porque nunca había tenido un gato nunca me había podido no es que no me hubiera atra atra atra atraído pero bueno, al final acabé con un perro y, y justo resultó que me encontré a mi gata en el motor de un coche cuando mi perro estaba muriendo. Entonces, eh, para bien que mi perro murió, mi gata estaba dando a luz. Y pasé de ser la chica del perro negro a la loca de los gatos, porque de repente tenía seis gatos en casa. ¿Vale? Y aparte de que estaba hecha polvo, porque yo me quedé súper triste en mi perro, para mí fue un gran maestro, aparte de amigo, padre, mil cosas que fue para mí. Eh, eh, para bien que me recuperé, ¿sabes? Empecé, ya empecé a darme cuenta, tenía la casa llena de gatos y no entendía nada. Porque mi gata la había encontrado en el motor de un coche muy chiquitita y es uno de estos gatos súper conectados que, a ti que te entienden muy bien y tú les entiendes muy bien a ellos. Pero los otros tenían a su mamá, yo no les hacía tanta falta. Son mucho más gatos. De hecho, es una de las cosas que más me gusta, que me dice mucha gente que les conoce: es que tu gato, sus gatos son muy gatos. Pues mira, porque han podido. <risas> Tardé un tiempo en entender, pero toda la sabiduría que me ha traído ir comprendiendo a los gatos, eso no lo cambio ahora por nada. Entonces te digo, ¿qué te recomiendo? Que escuches, que si te desesperes, no, si te desesperas, no te des por vencida, porque puede que te desesperes. Pero son dos mundos diferentes, pero que se complementan muy bien. El, el, el perro es energía más masculina, más lineal, más dirección, ¿vale? Más clara en el mundo en el que vivimos, se entiende más fácil. Los gatos son curvilíneos, son caóticos, son muy... Es energía femenina y, y es energía muy mágica también, ¿vale? Entonces, bueno, tengo por ahí una charla sobre tu gato, que si quieres echarle un, un, un vistazo, creo que está en el canal de YouTube también. Pero bueno, paciencia, pero... Yo creo que hoy en día a muchos nos pasa. Viene primero nuestro perro para ayudarnos a conectar con nuestro corazón, ¿vale? Y luego vienen nuestros gatos para ayudarnos a conectar con el amor incondicional y con la... Y con la... Porque uno de sus mensajes es como la culpa no existe, la vergüenza tampoco, <risa> son todo invenciones nuestras que no llevan a ningún lado bueno. Y, y luego... Eh, y a conectar con todo ese mundo de lo femenino que está tan olvidado y que hace tanta falta ahora y que está intentando resurgir con tanta fuerza. A ver, eh, tengamos más un vínculo emocional con un tipo de animal que con otro, es por energía de algún tipo, es decir, que veas por ejemplo una horca y te emociones y veas un caballo y no sientas lo mismo, no sé si, vale. Vale. Eh, un vínculo emocional, sí, bueno, está bien dicho, pero no estamos hablando de ese mismo vínculo del que hablo. Eh, eso te dice a ti, ¿vale? Pero muchas veces te habla, te habla de tus sistemas de creencias y de tu sí, sobre todo de sistemas de creencias y creencias que tienes. Sistemas y creencias en sí que tienes, ¿vale? Pero también puede tener que ver con ese tipo del que hablamos. Esto, cuando hable de lenguaje cósmico, esta es una pregunta para, para, para coger ahí, eh, desarrollar ahí. A ver. El vídeo se queda así. <ríe> eh, me dicen, Mariví, no me atrevo a hacer un curso contigo. Vaya, hemos triunfado. <ríe> no me atrevo a hacer un curso contigo todavía porque creo que no estoy preparado para mantener mi mente en silencio, pero me encantaría. A ver, si si hubiera, me lo decían muchos es esto, no sé qué pinta doy, pero yo no mantengo mi mente en silencio todo el rato, ni mucho menos, ¿vale? Tengo días mejores y peores. Pero además, o sea, si hiciera falta mantener la mente en silencio para poder un hacer un curso de comunicación con animales, no estaríamos haciéndolo. Precisamente los cursos es para ir encontrando las maneras para ir conectando, ¿vale? con tanto ese tipo de silencio, que claro que se trabaja en los, en los cursos, como otras cosas que hacen falta. Entonces, ¿queréis hacerlo? Venir, de verdad, o sea, la condición para hacer los cursos es querer. No hace falta ni tener animales, es simplemente querer hacerlo. Ya está. De lo demás, me encargo yo. <ríe> ¿Vale? Eh... Mi gatita oh. Vale, animales que ya han muerto, hice un vídeo sobre animales muertos, pero bueno, animales que han muerto, si los seguís viendo por casa, los seguís escuchando, escribirme un mail. ¿Vale? Escribirme un mail, porque es que están por ahí y hay que ayudar. ¿Vale? Eh, cuando vienes a Argentina, please, a enseñar? Pues estuve a punto de ir y ahora que en enero vuelvo a Chile, mi intención es después, por lo menos un fin de semana, ir a Buenos Aires. Y puede que a Buenos Aires y a Córdoba, eso sería lo, lo perfecto, pero vamos a ver, vamos a ver, no está fácil. A ver, eh, al que dice que no se atreve a hacer un curso con Marilí, le digo, hazlo, que ya estás aquí escuchando y eso es por algo. <risas> Esa es Marta que está en la maestría. Y, y, y vino un poco así, como diciendo, no voy, pero no sé si debería ir. <risas> Yo sí que muy, muy, va a ser un curso contigo. Genial. Pues, no, entonces, pues ahí estoy. O sea, que cuando queráis, ahí están los. No sé si sabéis que hará en la página cada vez más. Están los, los cursos. Te puedes inscribir vía la página. Es algo que me tiene muy contenta, que no lleva llevado mucho tiempo conseguir. Eh, y bueno, el próximo es el curso de encuentro con antepasados. Yo os lo, re, os lo recomiendo fervientemente a todos los que podáis. Es del 30 al 4 de este mes porque tiene que ser en esa fecha de este trabajo, vamos a trabajar con la energía de los lobos como siempre, que nos ayuda un montón, los lobos que les acompañan mucho los cuervos, con la energía del tejo y luego vamos a escuchar a nuestros antepasados, la voz de nuestros antepasados en nosotros, para armonizar, para lo que haga falta, para poder también recibir esos dones que nos vienen por la, el día de, de, de nuestros antepasados. Sí, voy a ir a Costa Rica. Estamos en ello. Ya, María. Eh, mi gatita, ahí va, ya está. Bueno, chicos, llevamos un montón de tiempo. Ah, que están ahí pendientes. Eso pasa mucho. En la maestría se la pasan todos ahí también. Eh, sí, es fantástico. Me da, yo entiendo que es porque se pueden conectar y a través de vosotros y directamente conmigo también van entendiendo, van, van, les interesa, van entendiendo hasta el punto que les interesa todo lo que contamos. Me alegro un montón. Son porque de verdad que son el público que más me interesa, que, me, que esté contento conmigo, la verdad. Bueno, chicas, ah, una sola pregunta. Nos decían, elige su nombre... Vale, Leti, que es quien hace esta pregunta, tuvo una experiencia hace poco con un gatito eh, que adoptó y por Instagram nos pidió a todos los que la seguimos, ella es ilustradora muy buena, por cierto, eh, nos pidió a todos los que la seguimos que propusiéramos nombres para el, el gato. Y para su sorpresa, el gato que yo, digo el gato, el nombre que yo elegí es el nombre que había elegido también su marido, que es quien había como decidido, eh, tener el gato, se supone que el gato es suyo, ¿vale? La, y me pregunta, oye, ¿eligen ellos sus nombres? Bueno, muchas veces ellos son muy conscientes ya de su nombre ármico, ¿vale? El nombre que expresa la energía que tienes. Quiero hacer un vídeo sobre el nombre, ¿vale? Entonces, por lo, poco que tiene, por lo que tiene que ver con el vínculo, cuento un poquito, ¿no? Ellos, todos tenemos un nombre que es directamente expresa nuestra energía. Algunos te lo dicen, otros te dicen es impronunciable en tu idioma, ¿vale? Entonces, eh, ahí nada, pero sí se puede buscar el nombre más parecido a eso. Y hay algunos que lo tienen súper claro. En el caso, de este, en este caso en concreto, dos cosas pueden, a mí, obviamente, yo le dije el nombre que me decía el animal. A veces te dice nombre, a veces te dice, te, te orienta, te dice qué nombre le gustan y, y cuáles no, porque vibra más o menos con su energía, ¿vale? Entonces, en su caso me lo dijo, alto y claro, y por eso lo dije. Lo que no sabemos, porque yo no le pregunté ya, es si es porque le gustó que su marido le llamara Tito y dijo, pues Tito soy, ¿sabes? O porque realmente ella se lo había dicho a su marido y su marido lo pilló. Su marido es músico y yo creo que puede ser un punto para estar ya receptivo a sentir según qué cosas, ¿no? Entonces, bueno, las dos cosas pueden ser en este caso, ¿vale? Y sobre todo una cosa, me gustaría que dejáramos claro desde aquí, en el mundo del corazón, y el mundo de los animales es el mundo del corazón, todo es presente y no existen los dogmas, o sea, no existen las verdades inamovibles, un... Una, un caso, o sea, un perro que se asusta cuando abren la puerta y otro perro que se asustan cuando abren la puerta puede ser por razones distintas. El, tú, nosotros vemos lo mismo, se asusta cuando abre la puerta, pero la razón no tiene por qué ser la misma. O sea, no existe una receta que sirve para ayudar a todos los perros que se asustan porque se abre la puerta, ¿vale? No, exis, no existe una sola manera en la que un animal elige su nombre o acepta su nombre. No existe una sola manera para nada, ¿vale? No existen las verdades inamovibles. Tenerlo siempre en cuenta, con vuestros animales y para vosotros en el mundo de, del corazón, ¿sí? Bueno, pues llevamos un montón de tiempo. Os doy un beso a todos, muchas gracias por estar ahí escuchando, gracias por vuestras preguntas y espero que os haya servido un montón. Si queréis, eh, yo lo voy a subir este vídeo también al canal de YouTube, entreespecies.com, si queréis volver a verlo. Y si queréis dejar allí vuestros comentarios que siempre me ayudan a mí a saber un poco si esto os está ayudando o y cómo seguir ayudándolos en vuestra relación con vuestros animales. Un beso fuerte a todos y cuidaros mucho. Chao.